saludos cordiales PrISLINES de todo el mundo si queréis saber de españa de primera mano y sin adoctrinamientos de ningún tipo el canal de PrISLINE, este canal es vuestro canal que además lo hacéis vosotros Vale. Eh, hoy vamos a hablar un comentario que dijisteis gente de bien y mira os leo os leo un comentario que es el que me ha inspirado para el tema de hoy porque a la persona se la ve apurada dice me dice María del Carmen Copoa en un comentario en YouTube. Os agradezco los comentarios en YouTube, las peticiones, todo. ¿A qué llaman los españoles gente de bien? La gente que entra en España y se queda de manera irregular, son gente de bien. Y ¿para qué están las leyes que prohíben que la gente se quede de manera irregular? Pregunta. Es una contradicción. ¿Por qué la gente que está de forma irregular no está haciendo nada ilegal si las leyes lo prohíben? No lo entiendo dice no siempre yo siempre pensé que la gente que se quedaba de manera irregular iba contra las leyes españolas para eso fueron creadas las leyes españolas ¿por qué no deportan a los que están irregulares si no cumplen con las leyes españolas me gustaría señor luis que por favor que me lo explicara porque no lo puedo entender maría y carmen copa te lo voy a explicar a ti y a todos los prilines. vale antes vamos a hablar de eso y por supuesto lo que queráis preguntar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 suecia bélgica países bajos dinamarca y portugal los de guinea me habéis entendido porque hay varias y para abreviar bueno soy luis emitimos en directo todos los días muchas gracias a todos los que estáis viendo este vídeo bien los que lo veis luego bien los que estáis en directo ahora mismo y por supuesto los que estáis en la sala de zoom eh, los que lo veis luego suscribiros con campanita que siempre emitimos en directo y así en los próximos vídeos podéis participar vale lo hacemos todo sin ánimo de lucro os recuerdo que tenemos un canal que ya dentro de poco va a llegar a los 5.000 PRIXLINERS el principal y luego otros subgrupos para encontrar trabajo etcétera eh, tenéis el enlace debajo del vídeo de todos los vídeos de PRIXLINE y todo de forma gratuita ya os digo lo hacemos sin ánimo de lucro aquí nos ponemos Patreon ni nada es un encuentro mundial eh, de personas de todo el mundo gente de bien como habéis dicho vosotros en los comentarios os agradezco las preguntas que tengáis milton las que estáis en el vivo milton se va a encargar luego de transmitirlas vale se ha ofrecido le doy las gracias especialmente a milton y a todos los que ayudáis por supuesto también en telegram y en todos los sitios y os pido a los que lo veis luego poner en los comentarios tanto las preguntas como las aportaciones que aumentan la inteligencia colectiva quiero responder mmm, a ver voy a ir al tema este rápido a ver una cosa es el, una ilegalidad. Y en España quedarse irregular sin papeles no es una ilegalidad, no es un delito. Por cierto, mañana tenemos a Don Jesús, el magistrado que ya conocéis. Mañana no nos va a hablar de ninguna película, mañana nos va a hablar de lo que está pasando ahora mismo en España. Bueno, pues nadie mejor que él, que es un magistrado además de lo penal, para explicaros lo que yo voy a explicar ahora someramente y Don Oscar Padrón, que es letrado y está en la sala, luego me lo amplía si él considera. Eh, en españa eh, un delito son los tipificados por el código penal pues robar eh, yo qué sé eh, conducir sin carné, ser un delincuente vamos no ser gente de bien ahora mmm, estar sin papeles no es un delito en españa no es un delito en otros países no lo sé en españa os aseguro que no es un delito es una situación de irregularidad es un tema administrativo entonces, María y Carmen, no sé si con eso te estoy respondiendo. No están cometiendo ninguna ilegalidad, ¿no? Por eso dejan de ser gente de bien, como dijisteis vosotros, y me gusta ese nombre, ¿vale? Es un tema administrativo y prueba de ello es que la propia legislación española os da un camino de los más flexibles, creo yo, en toda Europa que permite ahora hablamos también de eso que a los tres años aunque uno esté irregular en españa irregular nunca digo ilegal si os fijáis irregular sin los papeles adecuados un tema de papeleo no un tema de un delito no es ilegal permite la legislación española que a los tres años regularizar esa irregularidad os da una vía un camino vale os da pues que demostréis el compromiso de querer estar con españa para eso os pide a día de hoy tres años y ya está y os arregla el tema de los papeles y que es papeleo es que no sé si me lo explico bien es papeleo no es delito mm, ahora me preguntáis sobre ello pero voy a aprovechar a responder a monsalvo que hablaba del arraigo social monsalvo ahora luego si quieres pregunta pero habría que buscarte una empresa que rotara menos a los trabajadores ¿Vale? Hay otra posibilidad que aprovecho a alguien que ha comentado en Telegram que no puede asistir a Zoom, me, me, me, le he dicho que le iba a responder, él quiere hacerle el arraigo social a una persona que ya lleva tres años en España o más incluso, tiene 74 años esa persona, le quiero comunicar que el arraigo social os quiero comunicar a todos, que es un permiso de residencia, también os lo pueden dar incluso si no tenéis trabajo. Os digo textual, lo que dice la ley siempre que podéis demostrar medios económicos suficientes para manteneros entonces a esta persona de 74 años que ya no va a trabajar pero lleva muchos años en españa puede conseguir el arraigo social si puede demostrar que se va a mantener aunque no tenga contrato de trabajo y así cualquiera eh, os pide acreditar los medios económicos suficientes y que el informe de integración del ayuntamiento la comunidad autónoma según corresponda a donde viva, en algunos sitios es la comunidad autónoma o en otros es el ayuntamiento, pues lo recomiende, que es buena persona y que está integrado socialmente. Creo que queda respondido el comentario de Telegram. Y hay otra persona, a ver, me, yo no sé si no me he explicado bien, una cosa es el arraigo social, que se lo dan a cualquiera que resida tres años en España, aunque sea de forma irregular, aunque sea sin papeles, como decimos, eso se lo dan a todo el mundo. Que resida a los tres años bueno y encuentre un trabajo o pueda demostrar unos ingresos económicos suficientes como os acabo de decir no confundirme el arraigo social que vale para todo el mundo incluso el que está con tarjeta blanca con roja, sin papeles para todos tres años tres años siempre que seáis iberoamericanos ¿eh? a los de áfrica por ejemplo le piden diez años no me confundáis arraigo social con ciudadanía la ciudadanía es ya ser ciudadano Español, ¿vale? Nacionalidad española. Para la ciudadanía, solo os piden dos años, pero eso sí, ahí sí que hay que tener papeles, hablando claro. Hay que tener una residencia regular. Entonces, por eso a veces os hablo de tres años y otras de dos. Tres años para todo iberoamericano que esté físicamente en España, aunque no tenga papeles. Y enlazo con el comentario del principio, María del Carmen, demuestra también el camino para la regularización, que no es, no son ilegalidades. Y dos años cuando uno está regular ya. Y luego, a raíz de esto, meto otra cosa. Para la ciudadanía no entra el permiso de estancia por estudio ni de voluntariado, no entra los que estáis con asilo político. Ahora sí entra los que están en condición de refugiados. Que alguien pregunta por ahí si la protección subsidiaria le entra para la ciudadanía. Yo creo que no. Ahora de un Oscar que lo. sí, ahora don Oscar que nos lo diga. ¿Vale? Refugiados sí. Cuenta, porque os lo he estado mirando ahora mismo antes de empezar el estudio. Pero hablo siempre para la ciudadanía, para la nacionalidad, para el arraigo social, que es un permiso de residencia, para eso entráis todos los iberoamericanos en tres años. Incluso los que no tenéis papeles. Pues si entra uno que no tiene papeles, no va a entrar uno. Que está estudiando, pues claro que entra también. O uno que tiene la tarjeta blanca o la roja o la que sea, también entra, ¿vale? El arreglo social es por estar en España, de forma continuada, tres años. Podéis salir máximo en esos tres años, 120 días, que también alguno lo ha preguntado. Tengo más preguntillas por aquí, no os quiero yo tampoco enrollarme mucho. Mm, alguien pregunta muy rápido, la voy muy rápido, ¿vale? Alguien pregunta: si yo pido asilo y me largo de España. ¿Qué pasa luego? Pues puedes volver cuando quieras. Lo que puede pasar es que no te admitan luego más asilos, más solicitudes de asilo. Porque te van a decir, oye, esto es esto te riendo de nosotros. Pero vamos, tú puedes pedir asilo e irte cuando quieras. Por supuesto que puedes. Pero, y puedes volver también cuando quieras. Por supuesto que también puedes, que quede claro. Otra cosa es que vuelvas a pedir el asilo y entonces ya ese no te lo transmiten ¿Vale? Por cierto, una idea de negocio que he visto hoy en Wallapop, os, os la digo. Eh, crear páginas web para gente que empieza para emprendedores para empresitas he visto un anuncio que me ha llamado mucho la atención en wallapop es como mil anuncios también lo podéis poner en mil anuncios lo que sepáis eh, hacer páginas web pues eh, me ha gustado es una idea de negocio que cualquiera de vosotros que tenga los conocimientos técnicos la puede hacer ofrecía la creación de la web a distintos precios con el hosting una idea de negocio rápida siempre digo que sois gladiadores que venís aquí a luchar aquí no nos vamos a dar las cosas regaladas alguien me decía que claro que no todos valéis para esto efectivamente no todos podemos ser prisilines. en un comentario me lo decía alguien Luis, es que claro, claro es salir de la zona de confort es salir a luchar como hace un gladiador de forma eh, eh, justa y seria pero hay que luchar claro que hay que luchar y no todo el mundo vale para luchar eso ya estoy convencido que, que vosotros sí Alguien pregunta que cuando caducan las deudas pero que tiene deudas aquí en españa que se fue que no sé qué le pasó que cuando caducan las deudas pues mira era el que me lo hayas preguntado os estoy respondiendo lo que ayer no se, se respondió en el chat y lo que no se ha respondido en comentarios vale cuando las deudas cuando tengáis deudas en españa caducan las privadas a los cinco años y las que tengáis con el estado caducan a los cuatro años yo tengo unas deudas aquí de una empresa privada a los cinco años han caducado y si la tenía con la seguridad social o con hacienda a los cuatro ojo siempre y cuando no hayáis reconocido esa deuda o no hayan iniciado acciones contra vosotros ¿eh? por defecto a los cinco años las privadas y a las cuatro a los cuatro años las que tengáis eh, digamos con el estado una pregunta que yo no sé responder, se la traslado a la sala. ¿Cómo se justifica el dinero que mando a Venezuela? Estábamos diciendo que para un arraigo social había que mandar un mínimo de 100 euros todos los meses al familiar que nos queremos traer. Y alguien de vosotros muy astuto y muy ha gustado la pregunta me pregunta Luis, pero si es que en Venezuela no me pueden mandar el dinero por, por cauces tradicionales tipo Western Union, ¿cómo podría hacer yo para justificar? que me están mandando ese dinero por ejemplo mi hijita que me quiere traer lo dejo en la sala a ver si alguno lo, lo ayuda inteligencia colectiva y nada más bueno que en telegram tenéis una lupa para buscar tenéis en telegram 5000 en el canal principal 4000 en el que estáis chateando y yo como me entero aquí hay una lupita ponéis ahí asilo le vais dando y os va saliendo todo lo que hemos hablado desde noviembre de asilo una inteligencia colectiva brutal o buscáis residencia o lo que queráis buscar la lupita un día os doy la clase exacta y por último y ya os dejo visado para tratamiento médico alguien me lo estaba venga a preguntar y no le había respondido sí que existe una persona es por razones humanitarias una persona que por una enfermedad que no puede ser tratada en su país con riesgo para su salud, con riesgo grave para su salud o incluso su vida, sí que puede solicitar una visa para recibir un tratamiento médico en España. El que me lo ha preguntado. Perdonar que no me ha apuntado los nombres, pero quería daros la información sobre todo. Y por último ya, el que acompaña al estudiante con visa de estudiante o permiso de estancia por estudios, se puede traer acompañantes, esposa, hijos, pero esos solo pueden residir. ¿Vale? Salvo que esos también se saquen otra visa, otro permiso de estancia, de estudios. Entonces también podrían trabajar sus 20 horas, que lo sepáis. Bueno, por hoy, por hoy dejo a don Oscar que me ponga las puntualizaciones que quiera y pasamos a todas las preguntas que queráis hacer del tema de hoy o de otros temas. Que os quede claro, don Oscar, que es abogado, Buenas. que es letrado. Oscar Padrón. Don Oscar, tiene usted la palabra. Tarde. Buenas tardes, Piriline. Fíjense. El tema de que si está ilegal o ilegal, es un término que está en desuso. Ok, algunos países sí figuran el término ilegal, pero en el caso de España, en la mayoría de los países, está en desuso y está en desuso por una sencilla razón: es un derecho humano de sexta generación. Ok, porque las personas tienen el derecho de escoger donde quieran vivir. Cada país. Hace su ordenamiento jurídico particular. En el caso de España, claro, está inmerso dentro de la Comunidad Europea. Hay, un, un, hay como, como unos lineamientos que tiene para toda la Comunidad Europea, pero cada país es autónomo, siempre y cuando no, no, no, no esté en contra de eso que fue acordado entre todos los países de la Comunidad Europea. Se constituye un delito es cuando está tipificado previamente en el Código Penal. Por lo tanto, el, el migrante que llega a España no está cometiendo delitos si se queda sin, la, sin, sin regularizarse. Y de hecho, la misma ley, como dice don Luis, le da oportunidad, ah, bueno, que es más largo, sí, pero este tiene forma de regularizarse porque está en la ley. Eso con respecto a eso. En el término de la pregunta de ayer, que lo dijo muy bien don Luis, en que que la, la situación laboral que entregó un contrato y, y se lo revocaron, no, no le dieron la. la sí, eh, que tenía mucha. Le, el, el arraigo, no se lo daban el arraigo social porque la empresa, por lo visto, los empleados le duraban muy poquito, aunque no fuera por culpa del jefe pero empleo pero, pero allí, el, ahí yo recurriría porque el administrador, lo que dice la ley, es que la persona lleve un contrato por un año. Hasta ahí dice la ley. La, que ley, si Oscar, los... la ley no dice que, que los empleados predecesores no. hayan tenido que durar más o menos. Sí, bueno, no. oye, no se me habría ocurrido en la vida, don Oscar. Siga, siga. Sí, sí. Entonces, claro, ahí, claro. Se, entonces ahí el administrador público se está extrela, extralimitando porque él en su pensamiento dice: es, es que se van a retirar. Ya, va, espérate. Claro, está presuponiendo. Eso no lo dice la ley. Esto es para Monsalvo, que sí que me apunté tu nombre. Me parece que estás en la sala, Monsalvo. Eso es para recurrirlo. Mira, qué buena observación te dice Don Oscar. Yo decía que buscaras otra empresa. Me ha hecho cambiar ahora mismo Don Oscar padrón de idea. Yo lo recurro y le digo: se está excediendo en la interpretación de la ley porque lo que dice es: traigo un contrato por un año. Y si yo tengo varios empleadores, tengo que, si son varios, dice la ley, tendré que entregar un contrato por las seis horas de uno, por las dos horas que me da el otro. Y si voy a un contrato en términos en agricultura, bueno, uno por el lazo de que vas a una siembra y la otra por el otro lazo. Eso es lo que dice la ley. Y excepcionalmente, que usted lo explicó muy bien, se puede eximir un contrato laboral si la persona... Tiene los medios suficientes para vivir. Puede ser que tenga un familiar y diga: Mira, yo me encargo de ella y aquí está. Yo me comprometo a, a, a, a, a sufragar los gastos sí, de esa persona. Efectivamente, eso para el que quiere el arraigo social que tiene 74 años y no puede estar en la sala de Zoom. Si él eh, puede acreditar que tiene unos medios económicos, puede tener también el arraigo social. Y en, existe esa excepción en la ley. Sí. Que, que si hay una averiguación porque está en una empresa ahí este, haciendo el parapeto ese, ese es otro asunto eso es un problema ya claro se han extra limitado vale. lo que decimos muchas veces es que no os quedéis con la primera opinión porque eso incluso se lo habrá dicho se lo han dicho hasta oficialmente el funcionario se ha quedado tan ancho quien haya sido y tiene toda la razón de un oscar padrón que, que eso no lo dice la ley que esa empresa tenga un un, si, mientras la empresa no tenga deudas con el Estado, con la Seguridad Social y esté al corriente de sus obligaciones, ¿qué más da que todos los empleos que tenga esa empresa le duren un mes? ¿Qué más da si a ti te hace un contrato de un año? Como muy bien acaba de explicar Don Oscar Padrón. Ahora, que si la empresa este no tiene. O sea. ¿cómo se llama la empresa está insolvente? Eso es y distinto. Que la empresa no, sí, es que no tenga cosa. deudas en ese momento, que esté al corriente, esté al corriente de sus pagos con el Estado, tanto de Hacienda Pero como de Seguridad Social. Ahí, ahí a mi juicio, sí, sí, sí, sí, ¿no? Totalmente elito, de acuerdo, no lo habría pensado. Lo, lo que hace Don Oscar, lo que hace la inteligencia colectiva. Por eso invito a todos que participéis ahora mismo en comentarios o en Telegram tenéis debajo el enlace a Telegram el enlace a la sala de Zoom que estamos todos los días en vivo, vale. Podéis participar, estáis todos invitados, poner un like, solo os pido eso, que pongáis un like, vale, para que el algoritmo de YouTube, pues lo espanda, porque hay mucha gente que todo esto no lo sabe y lo pasa luego muy mal, vale. Yo con esto no gano nada, ok y, y lo hago encantado por vosotros, vale. Entonces yo a cambio con os pido el, el, el simple nos que así y con el y con el tema de las remesas, ningún Estado, los Estados son garantistas, y ningún Estado va a dar garantías sobre algo que está ilegal. El caso de los venezolanos y las remesas. Esas remesas son, o sea, funcionan, yo sé que lo que están haciendo, es ilegal porque el, el, el hacer operaciones financieras. Claro, si Oscar, la pregunta, que si no, en eso estamos de acuerdo, pero la pregunta que hace el PRILINER es él a lo mejor le están mandando los 100 eurillos para el arraigo social pero como no puede ser por una remesa oficial porque él dice que si lo hace por remesa oficial por lo visto en venezuela se lo quita sí, el sí. propio estado no sé qué rollos Él lo que pregunta es cómo podría se habría alguna manera porque claro el estado español para que él le, le den el arraigo familiar le va a pedir que por lo menos como nos dijisteis ayer muy bien vosotros que durante mira, los nueve meses anteriores le hayan enviado por lo menos 100 euros. Él está preocupado. ¿Cómo puedo acreditarlo? Mira, si a mí me lo mandan, no sé fíjate, cómo. hay una, una, fo okay, una forma de acreditarlo es que utilizan una figura intermedia. Por ejemplo, ¿dónde queda rastro de eso? En. en ¿Cómo se llama? Por bueno, el. Western Paypal. Union, una de estas. Pay, correos. Pay, PayPal. No, PayPal. Western Union, Western Union no le, en Venezuela no le dan la. Claro, dinero, ese es el o sea, problema que tiene. Claro. Pero el PayPal sí te puede generar un estado intermedio donde queda reflejado y el que está en Venezuela, bueno, los, el, o lo, sea, sugiere, lo que sugiere lo hace él en España, lo entiendo. hace en Venezuela. Don no, Oscar, sugiere usted que lo mande por PayPal. Por PayPal, vamos. Ahí. Ahí sí a nombre del, del familiar que se quiere traer aquí a España, la madre o el padre. Por es ejemplo. correcto. Muy buena es idea, correcto. porque el PayPal en Venezuela no te lo interfieren, ¿no? El Western Union no, sí o no. eso cierto. eso es, El Western sí te lo. El, sí, we, claro, lo es lo que él el decía. Paypal, o sea, no está allí. Y pues le hemos respondido por PayPal. Es un sistema oficial que ahí va a quedar constancia. No es irregular. Puedes demostrar que le estás mandando tus 100 euros todos los meses, que es lo que te van a pedir para el arraigo familiar. Pero el Estado de Venezuela no te lo va a robar, por así decirlo. Mm. Vale, quiere añadir algo más, Donosca, el, lo paso y las el que, preguntas. Y el que le y el que le cambia en Venezuela, nada, le hace transferencia de Paypal a Paypal y le da su plata. Eso ya, claro. Y queda con Perfecto. Pues pasa la. Sí. Sí, sí. pa no, ¿Alguien no, quiere no. añadir algo de esto, Luis César? Sí, sí, bien. añádelo. Ver, yo es creo verdad que, que tú, lo... eh, aunque estás en. Eh, creo que estás en majadahonda Madrid, pero eres de Venezuela, ¿verdad, Luis? Ya voy con correcto. Exacto. Bueno, me mudó el lunes ya para Móstoles. Vale. para conseguir el piso. Vale. <risa> Mire, eh, con respecto a lo de, de Paypal, eso es validero, pero al gobierno, a la banca española, le interesa más dónde se originó. O sea, cuál es el, el por lo menos, a él le mandan los 100 por, pay, por Paypal, porque las bancas aceptan aquí Paypal. Sí, de Paypal yo puedo pasar mi cuenta bancaria. El problema es que tiene que justificar el origen de esos fondos, o sea, si es por trabajo, si es por del que lo envía, ¿me explico? Sí. Pero más la pregunta es ¿qué mecanismo? Sí, sí. Lo que pasa es que el primer él no está preocupado por el origen de los fondos. Es un primer que se quiere traer a algún familiar allí de Venezuela. Él está aquí en España. Lo pone en un comentario en YouTube. Lo podéis ver. Él el dinero a lo mejor lo tiene aquí y incluso lo puede tener hasta justificado pero a él le, le preocupa como ayer en el vídeo dijimos ¿qué te piden para hacer un arraigo familiar pues te piden que, que el padre o la madre que te quieres traer aquí que demuestres que tú le estás manteniendo entonces como es tu padre o tu madre pues te lo puedes traer ahora cómo le demuestras al estado español que tú mantienes a tu padre o tu madre pues uno de vosotros lo dijo también mandándole un mínimo de 100 euros todos los meses durante por lo menos nueve meses anteriores a la solicitud entonces este nos dice claro pero es que a mí cómo lo mando yo si no lo puedo mandar por canales oficiales eso es, eso es lo que él dice él, él lo puede justificar él está en españa él, él, el, el origen de los fondos lo puede justificar lo que no, le, no puede hacer es mandarlo por western union porque creo que western union no trabaja con venezuela y a lo mejor MoneyGram, si trabaja, se lo quedan, yo que sé, el Estado de Venezuela se queda no sé cuántos. Entonces, claro, no tiene un justificante para mandarlo. Lo que acaba de decir Don Oscar Padrón, nunca lo había pensado. Paypal si funciona. Luis, usted que es de Venezuela, ¿qué opina? ¿De esto? Sí, ¿no? Luis. Sí, sí, sí. Sí, sí se puede usar Paypal. Con vale. De hecho, yo usaba con Bitcoin también y, y es totalmente eh, validero. Claro. El, el... El PayPal, sí, claro. Lo que pasa es que con Bitcoin sería la mejor manera, pero Bitcoin, como es más pseudo anónimo, ya sería más difícil. No, pero, sí. pero Bitcoin, pasa, o sea, sacarlo de Venezuela por Bitcoin, luego trasladarlo a PayPal y PayPal bajarlo aquí. Correcto. Vale, pues ya está. Yo creo que le hemos aclarado la duda. Él lo que quiere es justificar, vale. tener un justificante que quiera aportar al Estado español de que le está mandando el dinero a su padre, a su madre. ¿Quiere, quiere preguntar ya algo aportar algo, ya que estamos, Luis? Y paso ya por orden. Este, ah, ah, no, bueno, yo va. lo que quería era. Eh, a, eh, Aparte o, de esto, digo, alquiler, si quiere preguntar aquel, algo ya que estamos, y si no, paso a los siguientes, como no, quiera. No, eh, es una anécdota que me pasó con lo del alquiler. Sí. Este, eh, me pidieron eh, que mi avalista tuviera un seguro. Entonces, el seguro lo hicieron mal, y después, para como para rectificarlo. Es eh, como que si ellos son siempre los que tienen la razón y, y no uno como cliente. Yeah. Y entonces ese, ese, me he encontrado aquí con ese choque y bueno... Eh, no, no, pues eh, lean bien, lean bien siempre antes de firmar. El cliente, aquí en España decimos el cliente tiene la razón, siempre. La tiene okay. que tener, aunque hay empresas que a veces no se han enterado, como oh, okay. compañías. <risa> Pero el cliente siempre tiene la razón. Hay que darle la razón que Paso es cliente. Y Paso es el que manda okay. y es el que paga. Claro, lo que pasa es que también es lo que dice. Una vez que hemos firmado, cuidado, que se agarran a lo que no. hemos firmado. En eh, la polis. Correcto. Pues muchas Para gracias, Luis. Muchas gracias. Vale. Si quiere volver a intervenir, luego levanta la mano, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues voy por orden. Eh, Wilson Contreras, puedes participar, Wilson. Venga. Os pido a todos brevedad, ¿vale? Para que os dé tiempo a todos, que ya casi llevamos la mitad del vídeo y eh, ir pensando bueno, la pregunta bueno. o la aportación. Venga, Wilson. Muy buenas tardes, Luis. Eh, buenas tardes. Tú el que había preguntado sobre lo de la deuda y tal. Pues ya te, te ha quedado claro, ¿no? Cuatro y cinco ¿Sí? años. Una cosa, una pregunta. No sabía que eras tú, Wilson, pero lo tenía apuntado. Para que vean que lo apunto todo. Sabía que era uno de vosotros. Escúchame, cuatro años y la, con quién era la deuda que tenías, si se puede saber. La deuda con quién era. Wilco. No, una era mía, pero era bajita, creo que era con Cofidis o algo así. Nada, esa es pero una No, no, deuda... es que tengo uno, un pariente que está allá y vale. tiene una. Dime, dime. Entonces el problema fue que tuvo esa deuda y la dejó de pagar por eh, problemas cuando hubo la recesión en 2008, creo que fue. Mira. Pero ahorita eh, ya A por tiempo, años ha la deuda. Ingresó al país, ingresó al país de nuevo, pero cuando le, como le pagan en consignación sí, sí sí. bancaria. Lo que hicieron fue bloquearle la cuenta en unos lados y en otros le embargan el sueldo. O sea que eso fue prácticamente... hace muchos años, ¿no? Eso fue. No, ahorita en este momento está embargada la, la, la cuenta, le están sacando como casi el 40% del salario. Pero eso ha pasado entonces ahora, eso no ha pasado sí, hace en el 2008. Claro. Pero la deuda viene de hace seis años. En ese, en ese caso lo que ha debido de pasar que se la han reclamado judicialmente, que es la excepción. O sea, la deuda privada caduca a los cinco años, la deuda con el Estado caduca a los cuatro, siempre y cuando no te la hayan reclamado judicialmente o también tú no hayas firmado un reconocimiento de esa deuda. Esas son las dos excepciones. Bueno, y la otra, la otra es también en qué influye para la adquisición de documentos. Porque yo tengo entendido que a veces uno tiene que, para solicitar a veces trabajos, tiene que llevar la, la, la exoneración de impuestos o el que está al día en pago de impuestos y tal. No, pero, Eso... si le, claro, pero si le están embargando un porcentaje de la nómina que no le pueden embargar más, porque claro, no le pueden dejar sin comer. Sí, por ley no. Exacto, por ley no. Entonces está al día, no está, está bien. No está mal, para eso, para eso lo está pagando. Para eso lo está pagando. Lo que te piden en muchos trabajos, volvemos a lo mismo, es un certificado también de que no tienes antecedentes penales, de que no eres un delincuente, que no, no vas es... por ahí robando o atracando a viejecitas. Pero ya sabemos que no es el caso. Es lo mismo que decíamos. En este caso no le va a afectar a esa persona. Wilson, ¿vale? Bueno, seguimos para la de pago de impuestos. Allá alguien que deje de pagar eso eso influye para la adquisición de documentación. No, no tiene por qué. A ver, es que depende o sea, de lo que, que deje de pagar. A Dile a la persona que te está soplando las la preguntas que, que se ponga. va a ir al día, eh, Wilson. La persona que te dice las preguntas que se quede la cara y que me lo pregunte. Que lo resolvemos. Porque si no, es como esto de un círculo. Se va perdiendo la información. Vale. Y la que es se irá a la pija y estar, estar pendiente de eso? Porque de pronto, pues no lo sé, habrán cambiado algo porque sí que antiguamente sí, como pedían el documento, tráigame de Hacienda, tome ya renovación de la... Eh, de los documentos que os piden, Wilson, los documentos que os piden nos los vamos diciendo aquí todos los días. Sobre todo a quien le piden que esté al día con Hacienda y con sus pagos a la seguridad social, es a la empresa. No hay que van a contratar, es a, a, a, a, a la empresa que os va a contratar. Lo que acaba de decir Don Oscar hace un momento, al comienzo del vídeo. ¿Vale? Venga, pues pasamos para el siguiente. Venga, Juan Manuel, gracias, Wilson. Muchas gracias. Juan Manuel, te toca. Actívate el audio, luego Juan Carlos, luego mylor mylor Milton, te he perdido. Te, he estado, te estoy buscando para lo de YouTube, pero bueno, Juan Manuel, participa, amigo. Ah, ya estás ahí, ya te veo, Milton. Gracias. Luis, amigo, feliz tarde eh, y familia Chris line Juan Manuel desde Colombia. Eh, mira, yo quería, ayer no alcancé por el tema del tiempo, pero quería hacer un aporte que creo que es muy importante para la gente que está como muchos de nosotros eh, eh, revisando la opción de poder llegar allí a España. En cuanto al dinero, si la posibilidad de llevar el dinero en efectivo o hacer la transferencia de un banco Buena bueno aportación. Por, el, el, el ejemplo, sí. exacto, por el ejemplo Y por el ejemplo decía la chiquita de. esta yo no la respondí muy muy así dile a tu mejor Juan manuel vale. desde desde mi ejemplo no no sé todos los países debe ser distinto pero por ejemplo en colombia hoy en día el euro está a 4.138 pesos si yo mi dinero me lo llevo por intermedio de un banco el banco me va a monetizar mi plata a 4,138 pesos o a lo que esté el día que la monetice. Si yo hoy compro un euro en una casa de cambio, el euro está a 3,300. Ojo con eso porque es el 26% menos. Entonces, mi ejemplo es: yo pienso viajar allí a España, eh, pedir el, el, el, la, la, la visa por estudio, sí. eh, la estancia y eh, pues voy a llevar el dinero en efectivo yo voy a viajar con mi esposa y mis dos hijos cada uno tenemos podemos llevar máximo 10.000 mil euros entonces en esos por, por un ejemplo si yo llevara 20 mil euros en esos 20.000 mil euros me voy a ahorrar un cojonal de plata mucho cuánta dinero. plata te estás sí, ahorrando sobre, efectivo, sobre ¿no? 20 mil euros es un poco lo que le dije si el problema la dije muy rápido me gusta tu explicación porque eso estás aclarando mejor. Y yo le dije, no, si para traerlo hay muchas maneras. Le dije, pero claro, el tema es cuánto cuesta traerlo según cada manera. Yo te preguntaría. Juan Manuel, eh, espera ¿puedo hacer una aclaración, Luis? Venga, hazla. Eh, fíjate Juan Manuel, que en todos los países no es igual. Es, por ejemplo, en Argentina el grupo familiar puede sacar 10.000 nada más. Eh. Averigua bueno, bien pero para pero no ojo, tener un pero problema pero, en la, en la vale. aduana. Pero Andrea, en España, claro, eso también tú una cosa es sacarlo sí, del país. En España no hay problema no. porque lo declaras cuando entras, pero en todos los países puede sacar. Claro, en Colombia sí te bueno, podéis. Ya lo, Juan, ya, ya lo averigüé porque en Colombia se puede, ya, ya hice la averiguación. Vale, eh, imagínate, Luis, lo que me, lo que me voy a ahorrar. Sin, es lo que te lo quería pasar. preguntar. Trayendo, por ejemplo, bueno, por números redondos, sobre 20.000 euros, de traigo en el bolsillo. Qué es legal traerlo en el bolsillo, a traerlo vía banco que te están bien. chupando por todos los lados. ¿Cuánto podría ahorrarse, más o menos, Juan? mil, en diez mil euros, ocho millones y medio de pesos, más o menos dos mil euros en español. Joder, de cada diez mil euros, te estás ahorrando dos mil. cada diez mil me ahorro dos mil cuatrocientos euros. Eso es una, eso, Entonces, eso, vamos, es vale una totalmente lectura. traerlo en efectivo, sí o hombre, sí, hombre, sí o sí. A, hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así, Hay que hacerlo pues, así. digo las personas que lo puedan hacer, ¿no? Claro. Entiendo que todos los países... No, aunque lo que acaba de decir Andrea, dependiendo de los países, claro que hay países que no te dejan sacarlo. Oye, en el país que no te dejan sacarlo, yo lo haría por Bitcoin, bueno, o más que por Bitcoin, por DAI, que está ligada al dólar. Hay una criptomoneda que se llama DAI y que vale, lo, un DAI vale un euro, o sea, perdón, un DAI vale un dólar, punto. Ni sube ni baja, no fluctúa. Y ahí le enganchas. Ahora, Andrea, eso te lo digo sobre todo por ti, que nos dejan... Cuidado que en Argentina ya están poniendo eh, traba a la las criptomonedas. Lo no leí el otro día desde España. Sí, algo, sí, algo leí, me acordé y, mucho de vosotros. todavía no lo tienen avanzado, Pero ya lo estaban soltando. Ya lo estaban que acá somos de avanzada rápida. ¿eh? Yo si os digo una duda, cosa, para atrás. Lo mejor es efectivo si no os queréis complicar, pero el que controle un poquito sí. de tal. Eh, por ejemplo mira, el DAI no tiene o sea, no, no es para ahorrar porque siempre va a valer un day lo que vale un dólar pero para traer el dinero oye meto ahí hay mil 10.000 days me van a salir aquí 10.000 dólares ¿Está pase el sí. tiempo que pase para ahorrar no lo veo está pero para, para traerlo y eso bueno yo os suelto ideas lo que ha dicho juan manuel está genial sobre todo para la chica de ayer quieres decir algo más juan ya que estamos mira eh, gracias luis Sí, eh, quería eh, hacerte una pregunta sobre este tema de la, de la solicitud por estudio eh, tú siempre has dicho y el, y el, y el abogado el doctor óscar que sería bueno pedirlo por algo mayor a seis meses por ejemplo, un año maravilloso si no se puede un año por el tema sí. económico eh, o va, pues el le, Eso te pronta. lo va a responder don oscar porque lo dijo él. yo siempre decía seis meses para que no tenga el dinero para mostrar para todo el año, pero él dijo que me, que, que siete meses. Le, le cedo la palabra para que lo, que os lo explique mejor el don Oscar. Sí, Cuando cuando tú revisas la ley existe lo que se llama la tarjeta de identificación de extranjero. La tarjeta de identificación de extranjero en la ley obliga que cuando pase de seis meses te la tienen que dar obligada. Wow. Entonces oye ya obtienes otro otro nuevo requisito y lo que hace después por un bueno, mes más por un mesecillo por un mes. más Tienes un nuevo sí, requisito, sí. sí, claro, claro. Bueno, es que tenía esa, esa duda, porque sí. ustedes siempre han dicho que ese mes de más es, es maravilloso. Y ahora te doy la contra. Eh, lo, lo que te piden hasta seis meses, eh, no te piden antecedentes penales. A partir de seis meses sí te los piden. Pero también es cierto sí, que lo a lo partir no de, te de, de... Ah, y, y otra cosa, ¿verdad? y a partir, lo, lo que dice don Oscar, a partir de seis meses te dan la tarjetita esta, que si no, no te la dan. Pero bueno, el antecedente penal lo sacáis en un momento en vuestro país y lo apostilláis. Porque no es que lo del seguro lo piden fácil, siempre, ¿no? El seguro médico siempre se pide, ¿no? Sí, ese es siempre. Ese la siempre. diferencia son los antecedentes penales, ¿verdad? Y la tarjetita esta que dice usted, la, y poco más, ¿no? Y ya. Y, y el, sí. el tiempo para renovarlo luego. Pero luego lo puedes renovar. Lo puedes renovar las veces que quieras. Sí, sí, señor. Vale. lo tengo claro también. Claro. ¿Alguna preguntilla Mira, más? Me, Juan? Una, una, una pregunta sobre el seguro. Eh, ayer hablaban que eh, al abrir una cuenta allí en España, en un banco de estos eh, regulares, sí. puede ser que me ofrezcan un seguro. Sí, pero una y cosa tú decías, eh, ¿no? ¿Puedo te, hacer? te hago un inciso, Juan, aprovecho la pregunta. Yo dije 20 euros por decir una cifra. No, no, no, sí, sí. Escucha, podría ser de 20 euros para arriba. Mira, yo estoy. A ver, yo estoy pagando un seguro para dos personas. Me está saliendo cada persona 40 euros, que lo sepáis. Ahora, Mira, pero respondo yo... tu pregunta. No vale sí, cualquier seguro, sí. te vale el seguro que te hace un banco al abrir la cuenta, pero tiene que ser dos características que uno de vosotros, y le doy las gracias, os doy las gracias a todos los que comentáis. En un comentario lo ha puesto muy bien. Que, que a veces no me da tiempo a, a responderos, pero os aseguro que los leo todos. Eh, Juan tiene que ser un seguro que no tenga copagos y un seguro también que no tenga carencia. Explico los dos términos para el que no lo entienda. Copago quiere decir que si a mí me van a operar de lo que sea, Dios no lo quiera o a vosotros o a quien sea, que me lo cubre totalmente el seguro. Que no ponga por ahí que yo pago los primeros 100 euros y el resto me lo paga el seguro. No, el Estado español os pide un seguro médico que cubra todo. Que vosotros no tengáis que poner nada de dinero, solo en la póliza que estáis pagando. No te pago. Y que no tenga carencia, quiere decir que empiece a funcionar desde el minuto cero que ya estáis en España. Que no haya que esperar seis meses para que ponga a funcionar. ¿Eh? Siempre que eso, ah. vale cualquier seguro, incluido el que os dan en un banco para aprovechar, por ejemplo, en esos casos. Sí, sí. Quería vale. como tener claridad sobre eso. Porque sí, sí, yo ya cuanto más he claro lo no tengáis todos, mejor. Ya o sea, tengo de verdad. todo mi, mi, claro. mi checklist, lo estoy chuleando Luis, Va. porque Hace ya, gracias bien. a Dios nos abrieron claro. la frontera ahorita el primero de septiembre. Ya podemos viajar pues desde Colombia ya el Ah, pues ya de... me dices otra cosa importante. Venga, que ya seguís ahora mismo. A ver, el presidente del gobierno dijo que a partir del 1 de julio los turistas seréis bienvenidos a España. ¡Lo dijo así! Y a uno de vosotros, para que veáis que me leo también el Telegram, se vio todo. Es que me he reído un montón. Dice: Me he visto todo el discurso del presidente, que era una hora y pico, y en ningún momento ha dicho que eran solo los europeos. Y es cierto, él ha dicho los turistas. En general, cualquier turista que quiera venir. O sea, yo os incluyo sí, a vosotros. los países. Pero los países. Salvo que cambien de opinión en el último momento. Todo se interpreta que es a partir del 1 de julio, todos los turistas podéis venir. Otra cosa también que tenéis que tener en cuenta: que vuestros países os permitan viajar. Que alguna chica ayer lo decía, que es que su agencia de viajes que no tenía todavía vuelo, Eso también es otro Siempre tenéis que tener en cuenta que os dejen salir. Igual que con lo del dinero, las dos. Pero por España salvo que lo cambien que no creo él lo dijo textual a partir del 1 de julio los turistas son bienvenidos dijo así y sin cuarentenas por cierto y sin cuarentenas lo que están barajando ojo lo que he leído hoy están barajando a haceros la prueba no lo han decidido a haceros la prueba del bicho en el mismo aeropuerto en un momento eso es, lo están pensando pero cuarentenas no va a haber cuarentenas aquí así. también algunas aerolíneas ya se han han dicho que para para viajar están pensando en solicitar una prueba rápida en el aeropuerto. Eso ¿no? es Como lo que a eso lo están barajando aquí, ¿vale? El Estado para los que vengáis no lo han decidido, pero insisto el presidente dijo a mí sabéis que no me gusta mucho este presidente, pero vamos el textual lo dijo en la rueda de prensa que todos los turistas no hizo discriminación de países, ¿vale? Pues paso para adelante, ¿no Luis? Gracias, Luis. O sea Juan Manuel, perdona. Ahí está todo, ¿no? Ya está el checklist, ¿no? Claro. Cualquier bien, cosilla bien, nos va claro. diciendo. Perfecto. Muchas muchas gracias, Juan. Venga, Juan Carlos, te toca. Juan Carlos. Actívate el audio, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Venga, luego vas tú, Milton, para los del chat, si quieres. Y alguna que tengas. Tardes. Venga, Juan Carlos. Puedes participar. Tal, buenas tardes, don Luis. Buenas un gusto. tardes. Un gusto eh, también. ¿Qué tal? Un gusto por acá. Es primera vez que estoy en este canal. Buenísimo. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, es una consulta que quiero hacerles. Yo soy Juan Carlos Pado, venezolano. Estoy residiendo en Perú hacía cuatro años con mi familia y mis dos hijos. Y bueno, la consulta es eh, la posibilidad es que tenemos los venezolanos que vivimos en un tercer país para solicitar asilo en España en el momento de irnos para allá. Pues, eh, tenemos esa duda. Yo me pues imagino te la que respondo muy rápido, la te, la, se, la te la respondo muy rápido, Juan Carlos. Tenéis todos los venezolanos. A día de hoy en España se os está aceptando la solicitud y os están dando la protección subsidiaria por razones humanitarias, salvo que seáis un líder político y esas cosas. Todo el que la piden mmm, tiene la eh, protección. Luis, dime. A mi, so, a mi sobrina se la dieron, le dieron, el, el, el, o sea, le aceptaron el asilo el 12 de marzo y ella venía de Australia. Tuvo tres años en Australia. Y es venezolana como yo. Claro, esa, esa, pues mira, mira lo que te está diciendo tu compatriota, Juan Carlos. Okay, lo has bien. escuchado, ¿no? Sí, sí, buenísimo. que tenemos esa incertidumbre porque habemos muchos venezolanos acá en No, no yo sé que sí. la ley también dice eso, que, que hay que venir del país, pues en tu, pero no es así. En la práctica no lo están haciendo. En la práctica en la práctica aunque venga de perú venga de donde si eres venezolano para adelante y me parece y dos, bien porque porque vamos vuestra situación está clara o sea, por eso el tema es de solicitar de frente el asilo político o es otro tipo de ayuda como la ayuda humanitaria si no pides se... el, es que si pides el asilo político te lo van a denegar pero en la misma hoja de denegación te van a poner pero por razón le damos la protección subsidiaria puedes pedir directamente si quieres la humanitaria en la práctica va a dar lo mismo te van a dar la humanitaria sí o sí a no ser que sea ya te digo un líder político perseguido ¿eh? pero si, si no si no da lo mismo lo que pidas que te van a dar la humanitaria sí o sí y, y bueno y de esto podremos seguir profundizando pero ojo corre la voz porque igual que tú no lo sabías hay todavía mucha gente que no lo sabe. Corre la voz que estamos aquí dando la información. Correcto. Que hoy nos lo he dicho, os damos nuestra opinión para que penséis, reflexionéis y toméis vuestras propias decisiones. Pero os tratamos de ser, cada uno da su opinión. Mira, tu compatriota lo que te ha dicho, es muy importante que corráis la voz. Vale, Juan Carlos. Que sí. pasa Muchas la gracias, siguiente. Ven cuando tú quieras, ¿vale? Que estamos todos los días. Muchas gracias, Juan Carlos. Venga monsalvo Pero... vale muchas gracias monsalvo te toca aunque creo que hemos hablado no Espera, Monsalvo, le doy paso a milton para las preguntas del chat y luego seguimos luego monsalvo Hola, ricardo Luis. y darío venga milton Pero bueno o pregunta eh, tuya eh... también si quieres o aportación o no, no. tú quieras me dicen que si vienen con una visa no lucrativa y quieren comprar un negocio para poder trabajar ¿cómo sería el cambio de la visa que tienen. pues mira eh, un año no se lo quita a nadie de no lucrativa y de no trabajar y cuando pasa el año incluso diría yo cuando ya han pasado 10 meses podéis iniciar los trámites ya para pedir luego un, un canje por una visa que le permita llevar un negocio pero cuando La vienes otra... con visa no lucrativa un año por lo menos te lo tienes que pasar ojo sin trabajar en españa si tenéis negocios por internet en otros países esos los podéis seguir llevando pero oficialmente Luis, en seguir... españa el primer año lo dice la visa no lucrativa no vienes a lucrar te vives pero lo puedes cambiar que es lo que va a hacer una una que está aquí ah. de Argentina sí, que si existe alguna visa religiosa para padres algo así sí. <risa> yo no he visto yo a ver yo no lo sé lo he investigado pero no lo claro, sé no, es que como yo no soy a ver yo yo creo en Dios no pero no practico mucho ni soy de ninguna religión no pues a mí me bautizaron y y, y la comunión y luego no ver. Que no lo sé, pero seguro hay algunas religiones que son muy listas y, y yo qué sé, don Oscar igual nos puede ilustrar, don Oscar, ¿sabe usted algo de las visas religiosas? La que sí hay, Milton, pero yo me río pero con cuidado porque la que sí que hay es la, de, la que hemos hablado antes de por temas médicos. Es, es, es por razones humanitarias, sí que existe la de por tratamiento médico, esa sí existe. La he investigado que yo tampoco lo sabía. Vamos a ver si Don Oscar te dice algo de lo religioso y ahora sigue. Milton, si quieres. Espera. Don Oscar, algo de visas religiosas a usted? Ajá, en la ley, en la ley no parece ninguna visa religiosa como en otros países tienen, pero podría funcionar que me imagino que lo deben estar haciendo por ahí por intercambio y cuestiones de claro seguro de que hay algún huequecillo no algún huequecillo o por o voluntariado o algo por ahí no podrían, podrían más claro más. vale pues Milton alguna cosilla más que tengas por ahí pendiente te agradezco mucho que estés pendiente de, de... Oh, ya, todos Milton Milton os está mirando lo que preguntáis ahora en el vivo de YouTube para daros voz alguna cosilla más Milton que tú veas ahí que todo ya muy claro, Luis. Todo, todo ya claro, ya es claro. que sois avanzados, ya sois avanzados totales, todos, ¿vale? Bueno, pues seguimos con Monsalvo, venga, ¿quieres decir algo más? Dilo, Monsalvo. Hola, buenas tardes a todos. Sí, escuché al señor Orca y lo escuchó usted, don Luis, y bueno, la empresa... Tenemos me... Te hemos respetado, don Oscar, la solución. Sí, claro. Yo te iba a decir, eh, pero Monsalvo, yo te iba a decir que buscaras otra empresa. Don Oscar, mejor. Eso se puede recurrir porque la ley nunca dice, la ley lo que dice es que tú tengas que te ofrezcan un contrato de un año. Oye, que los otros trabajadores que ha tenido la empresa han durado un mes ahí, ¿tú qué culpa tienes? ¿Y qué culpa sí. tiene la empresa? Lo que también dice muy claro la ley que la empresa esté al día en sus obligaciones fiscales y con Hacienda. Dim, dimos La saludo. empresa tiene todo, la empresa tiene todos los documentos y todo lo. Pues los eso hay que recurrirlo, amigo. Eso hay que recurrirlo Pero eh, la abogada, yo llamé a una fundación hoy y bueno, a dos, y las dos abogadas me dicen exactamente lo ¿Por no que Porque no son luchadoras. Acá en Barcelona. A ver, a ver vamos sí. a ver. Esas no son gladiadoras. Con mi respeto, hay muchos abogados muy luchadores. Don Oscar, Doña Machelín, Don Alberto, y podría seguir infinito. Tengo muchos amigos abogados porque estudié Derecho, aunque no he ejercitado. Pero no hay abogados que no son luchadores. No, no. Bueno, eso es, eso es cierto a mí me apareció también. Claro, Venga te paso con Don Oscar me que te de... exactamente lo mismo. Claro, pero las dos es de, muy a complicado porque ella ya ha tenido ese tipo de caso y cuando la oficina de Barcelona se fija en eso es muy complicado. Mira, a mí me Como dijo cierto, Don Alberto. Mira, te voy a contar una historia muy rápida que vamos poco. Pero don Alberto me acuerdo una PrISLINER que vino aquí a Barajas se le ocurrió pedir el asilo en el aeropuerto y la encerraron a los Tom Hanks en el aeropuerto dos días te explico el marido de la Prislin, por en telegram por favor ayudarme no sé qué cogió don alberto y fue a barajas al aeropuerto madrid barajas y la sacó pues en un par de horas pero espérate antes había ido la abogada allí de no voy a decir el nombre de la asociación para respetar a la asociación pero una asociación x conocida y no había hecho nada había ido ahí había firmado no sé qué y ahí te quedas los dos o tres días y como te descuides te devolvían a tu país menos mal que fue un abogado luchado y tenéis el vídeo por ahí abajo ¿eh? donde don alberto lo cuenta o sea que igual que hay médicos y médicos hay fontaneros y fontaneros pues hay abogados y hay abogados hay fontaneros que le llamas y te hace te arregla la, ca la cañería y te deja perfecta y hay otros que te hacen una inundación y encima has tenido tú la culpa. A ver, sí, sí. no quiero profundizar ahí. Te dejo a Don Oscar que te dé la explicación, si quieres, jurídica rápida, a que eso se puede recurrir. Yo estoy totalmente de acuerdo con Don Oscar. Mira, te cito, te cito textualmente: contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un periodo que no sea inferior a un año. Dicha contratación habrán algunos casos que fueron los que yo cité, si eran agricultura, puedes tener dos o más para completar el año, pero eso es todo lo que dice ella, el, el, el, el ¿cómo se llama? el funcionario no, no, no, ni que pudiera ver el futuro, eso es algo subjetivo que si va a renunciar, bueno, como tú te vas a decir que vas a renunciar además hay un principio, pacta su servanda, ¿qué pasa? ¿por qué te piden que los dos han firmado? ah, que si el empleador te saca, él te tiene que pagar el año del contrato ¿ok? en sumo caso no hay ningún no hay ninguna otra otra consideración ahí que si tú terminas antes vuelvas y, y lleves otro contacto por el resto de, de, del tiempo es algo subjetivo lo que por lo que se está pronunciando estamos con lo de siempre monsalvo te vuelvo a hacer la palabra si quieres añadir algo más si te quedas con la primera opinión pues quédate con no, la no, primera a, pues, amigo, claro. Sí he pensado en recurrir y, y todo eso, porque la verdad es que me parece. Claro, lo que pasa sí, que lo... estás dando con lo típico y si yo por eso, si yo mucho por eso os hago este canal, Prisliners, porque, a ver, no me cuesta tanto haceroslo, yo ya os digo, en vez de ver series, prefiero estar con vosotros haciendo esto. Y te quiero decir, yo veo muchos casos pues con lo de Monsalvo. Y mira ahora, incluso estamos nosotros tratando de, de hacerle ver y. Pff, imaginaros, imaginaros los que no. Las cosas hay que verlas desde distintos puntos de vista, hay que lucharlas, hay que ser gladiadores y no hay que rendirse, hay que ser persistente. Muchas gracias. Así lo haré. Y cuando claro que sí, man. hombre. Favorable, y, y, y, comentaré. Y, de, Monsalvo, y de y si no, de, de, si no, si, yo desde luego te aconsejo cambiar de abogados, pero te digo más, sí, sí, sí, otra opción también cambiar de empresa, pero tú no persistas, ¿me explico? si, si no te apetece Uf, ponerte no a desiste, recurrir no, y de no Claro, la solución correcta es lo que dice Don Oscar, recurrirlo. Pero si no te apetece más abogados por porque estás cansado, pues busca otra empresa. Pero desde luego, échalo con otros abogados distintos, porque esos que no sabemos sí, quiénes bueno. son, ni lo digas, pero no están luchando, están haciendo el, el paripé, el paripé, y luego están afectando a la vida real de personas como como tú en este caso. Pero vamos, no te preocupes, que eso sale para adelante, de una forma o de otra. un salvo, ¿vale? Sí, sí, sí. Claro que sí, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por participar y contárnoslo. Gracias, Monsalvo. Venga. Pues eh, le toca a Ricardo, que ha vuelto, me alegro de verte, Ricardo, desde Argentina. Hola. Él gracias, tiene un taxi, ha estado unos días preparando algo. Que nos diga el Ricardo. Salud. Saludos para todos los filines. Buenas tardes, buenas noches. Ricardo de Argentina. una no, la pregunta mía sencilla, con el tema del que eh, está, está claro de que si vas a pedir, que abrir una cuenta no te lo dan, te dan una hoja siempre tiene que haber una relación comercial si uno dice que lo necesita para comprar un celular sirve sí Todo sirve bien. sí perfectamente sirve alguien decía en telegram decía y cuál motivo puedo poner le había mandado el email que pusiera la ración socioeconómica pues comprar un celular como dice ricardo comprar una bicicleta comprar lo que sea es, es sirve cualquier ahora lo que te pueden pedir ojo es bueno pues tráigame el papel del que le vende el celular ¿Qué le pide el NIE? Pues vais a la tienda, hágame un papel que para comprar el celular necesito el NIE. Y le lleváis eso a la oficina y suficiente. Perfecto. Ah, bueno, listo. Carísimo, gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por participar, como siempre. Dairo te toca y luego Milton y ya cerramos, salvo que haya alguno de última hora. Venga, Dairo. Don Luis, buenas noches. Buenas noches, Dairo. ¿Cómo están, eh, don Luis? Eh, yo tenía por acá una, una pregunta puntual. Como les dije yo ayer, yo vine por Arraigo Social y me lo han denegado, pero la, la, el, la carta de denegación me ha llegado el 27 de marzo. Eh, en base a eso, um, ¿será que, pues, como fue en, en medio de la. De ¿A ti por qué te lo habían denegado? Por, por lo que mi hijo no me, no me mandaba los. Ah, uh, el de los 100, 100? euros. Sí, eso tú no, no lo dijiste mira has abierto sí. has abierto una nueva línea de investigación sí, sí, sí. tú nos lo dijiste eran nueve meses no 100 euros durante nueve meses sí, sí. mínimo no como mínimo nueve meses ojalá y pueda ser el año completo y ojalá, ojalá el año no lo completo lo... te das cuenta de lo importante que nos dijiste dairo que enseguida ha salido sí. alguien de venezuela diciendo bueno y yo cómo lo justifico sea si mí no me los pues Has visto todo lo que has movido. Sí, sí. O bueno, sea que te lo agradezco gracias, en nombre ya de ya todos. No Inteligencia colectiva, poned like, correr la voz. Y si os pone sí. algún anuncio de YouTube, verlo, por fin. Yo, no, yo me voy a quedar como estoy, pero por lo menos no pierdo dinero, ¿vale? Que tampoco eso. Sí. Dairo, pregunta lo que quieras, aporta lo que quieras. Bueno, eh, como, como a mí me ha llegado la carta, no sé, ahí de pronto con Don Oscar, el 27 de marzo, eh, no sé si a mí. Eh, me cobija algo de, de eso, de los, siquiera sí, meses, te lo o siquiera meses. ahora te he pasado hecho. en Oscar, pero te lo digo, ya está congelado. Los, todos los plazos administrativos sí. en España están congelados, o sea que no está corriendo el tiempo oficialmente hasta que levanten el estado de alarma. En un principio, el estado de alarma en España lo van a levantar el 7 de julio. Digo en un principio, porque está el gobierno a ver si todavía nos araña 15 días más. Pero poneros en lo peor, que sea el 15 de julio. Entonces, hasta el 15 de julio. No te ha corrido ningún plazo. que ¿Te llegó? que ¿Repite no, no, no, no. qué día te llegó la carta? Ningún plazo, sí. Está muy bien. ¿Qué, ¿Qué día te llegó? Ojalá. El 17 de marzo. 17 de marzo. No te ha corrido ningún plazo. Te paso a el, Don Oscar, bien, que te lo aclare bien, bien. él, que es jurista. Venga. Listo. Don Oscar. M muchas gracias. Pero activa el audio, Don Oscar, que no se le oye. Don Oscar, Don Oscar. Ahí, ahí. Es correcto, me es correcto. No, no lo del doctor Luis. No te ha corrido en ningún laxo, ningún está, está paralizado eso administrativo. Pero, pero mi pregunta es, eh, bueno, ahora se termina el estado de alarma y a partir de ahí tengo un mes o tengo los tres, mínimo los tres meses que le dan al turista. O sea, lo, lo digo, ¿por qué? Porque eh, yo tengo ya en curso eh, cómo recurrir por medio de, de, de, de un abogado, sí es decir, bien, eh, ya está todo listo, a ahí, ahí le dieron cita porque como todos están dando cita, eso primero podía recurrir así ahí mismo, pero ya ahora hay que pedir cita. Entonces ya tiene cita él para, para meter mi mi, mi apelación. Y pues, pues una vez claro. que meta cita, Dairo, no te preocupes si es un mes o son tres, porque no una vez nada. que meta cita queda congelado tu plazo, independientemente, ¿verdad, Don Oscar? Es sí, sí. correcto. Ya otra vez. y puedo ir. Di, di, Dairo, y. Di. Puedo, y puedo trabajar normalmente. Bueno. No. No. Hasta que no tengas el pronunciamiento. Puedes residir hasta que se resida, hasta que se resuelva. Con eso el del el el de seguridad social, más el NIE. Bueno, yo no te voy a decir que no hagas. Yo intentaría todo. Yo lo intentaría, no en es ninguna. Eso, pero. O sea, no, no, es, no es fijo que yo pueda trabajar con este. ¿Qué te o dice el, el abogado que, la que has contratado? ¿Es no, luchador? Sí, sí, sí, sí, El luchador. De hecho, él me ha dicho. De hecho, él me ha dicho que, que, que se puede trabajar. Pues si que te yo lo, yo lo ha dicho trabajar. el luchador, pues tú trabajas. No. Te lo ha dicho el abogado. Sí. Tienes tienes ya el, el, la seguridad social. Sí, eh, eh, tengo ya todo listo, ya está la descargué vale. todo Escucha, Dairo, tengo que de dejar a Milton un momento ya. antes de que se acabe el vídeo, por ¿vale? Para que, por si hay alguna urgencia. Bueno, situación. yo les iba a decir que mi, que mi sobrina no ha podido no ha podido descargar el NIE por ningún lado. Pues hay muchos que sí pueden. Yo no sé, yo creo que según dais con el funcionario que dais, ¿eh? Yo creo. No, el, el, el, el, yo digo, el, la seguridad social... Ya, ya, la, social, la seguridad social. social pero el nie no hemos podido... Ah, que no habéis encontrar. encontrado el nie en el, en no. el papel, como no. te dije ayer, ¿no? Nada. Qué raro. Sí, sí, sí. Es raro, raro, es raro. Es raro, es raro. Bueno, estamos en contacto, que estamos todos los días, ¿vale, Dairo? Muchas no, gracias no, Luis, por participar. Gracias. Venga, Milton, súper urgente, súper urgente, Milton. Sí. Eh, Luis, Milton me dice que se le cortó el zoom, así que podés ir con otra persona que no puede salir. Vale, bueno, pues terminamos ya entonces. Es que como tenía la mano levantada... Terminamos porque estamos ya en 58 minutos, ¿vale? Muchas gracias por, por avisar, Andrea. Pues vamos a despedir el vídeo, Prilines. Muchas gracias por los que lo habéis visto, por estar ahí, los que lo veis luego, los que lo habéis visto ahora en directo, por supuesto, los que habéis participado en Zoom. Estáis todos invitados a la reunión, la hacemos todos los días. Debajo del vídeo tenéis el ah, enlace. Señor y para mañana, por favor, una preguntita. Queda pendiente, una preguntita. Corre, corre. Saludos. ¿Y? ¿Cuál es la pregunta? ¿No habías levantado la mano, Gary? Venga, dila. Sí, sí, sí, lo que pasa es que soy nuevo acá. Hay nuevo, que yo, levantar que... una mano virtual. Venga, de un segundo oh, la pregunta, okay. corre. Ya. y yo quiero este hacer una pregunta. Soy nuevo, quiero ir allá a este, España. Y la pregunta es: si llego, me dan dos meses de estadía, me eh, cojo el asilo, me responde en un mes, eh, presento la reconsideración nuevamente pidiendo el asilo y me responde a, al mes siguiente, un mes más ya serían los dos meses que me dan de esta día. Eh, tendría que regresarme yo... Mañana lo hablamos, mañana te he cogido la pregunta, mañana lo hablamos. Gary, okay, ¿vale? Mañana estate, estamos todos los días. Que bueno, okay. prilines, que me despido, que pongáis like, ¿vale? Que corráis la voz y que os suscribáis con campanita, ¿vale? Los que no estéis suscritos y que me pongáis en los comentarios todo lo que queráis, las aportaciones, tanto aportaciones como preguntas, ¿vale? Y el chat ahora me lo leo también en profundidad, por si ha quedado algo. Que mañana nos vemos a las 20:45, abro el Zoom, más o menos. 20:45.